Son muchísimas las personas que al terminar una relación amorosa se preguntan si su ex en algún momento regresará. Y al fin, al cabo de unas cuantas semanas, de unos cuantos meses, de un par de años, o incluso después de una relación o de varias relaciones, por lo general la gran mayoría siempre regresa. Y es entonces que surge la siguiente duda. ¿Por qué regresa? Si quieres entender un poco mejor, a continuación te voy a compartir 6 motivos principales por los cuales tu ex o tus ex siempre regresarán. Comencemos.